Y antes de irme, chicos, tengo ganas de, de, de recomendarles algo, que es lo siguiente. Eh, yo, como ustedes saben, eh, eh, yo eh, muchas veces trabajé y fui enseñado por un, un maestro de escritura que se llama Marcelo y Marco, y él sacó un nuevo libro que se llama eh, 25 noches de insomnio. Es este libro que tengo acá. Ahora, yo ya les recomendé libros de, de Marcelo, eh, Victoria entre las sombras es uno de ellos. Esto... Eh, la, la... La, la cosa, como era la, la, la mayor astucia del demonio, es otro que me encanta, y este chicos está increíble, es más, hasta le escribí algo en la contratapa, dice, cualquier relato de 25 noches de insomnio podría eh, guionarse para Black Mirror o la, o la dimensión desconocida, Nicolás Amelio Ortiz este es mi, mi nota ahí en, al final pero bueno, la cuestión es que este es un gran libro me, gust me gustó mucho, ya lo terminé de leer lo, quiero recomendárselos, quiero que lo lean, porque si les gusta el terror, si les gusta eh, la onda así medio creepy, medio coso. este es un libro fantástico que ya les gustó mucho a la crítica ya no les puedo revelar mucho pero a marcelo ya les llegaron cosas muy interesantes a través de eso eh, y me gustaría que si viven en argentina y lo pueden comprar lo compren porque es excelente esto lo pueden encontrar en editorialbarenhaus.com, así como lo digo editorialbarenhaus.com o en el link que dejo acá en la descripción en youtube chicos pídanlo y si pueden digan que vinieron por ser films que, que se los oh, recomiendo ser y, y fíjense no 25 noches de insomnio marcelo y marco libro de terror excelente bueno chicos dicho todo esto les agradezco muchísimo por ver este directo recuerden que estamos en directo todos los lunes excepto la semana que viene porque no, es navidad entonces voy a estar con mi familia pero eh, después de tomarnos una pausa y todo eso vamos a volver a hacer los directos acá en films no duden en suscribirse acá al canal suscribirse en facebook en twitter en todas las redes sociales que están ahí abajo en la descripción y muy pronto vamos a sacar este directo en podcast así que estén atentos por ahí ya les voy a pasar el link lo pueden descargar lo pueden ver en cualquier momento mientras salen a correr en los auriculares, cosa que yo hago bastante seguido. Pueden escuchar mientras están eh, en el colectivo esperando que lleguen. Nada, estén atentos porque muy pronto ZFims Directo también va a estar como podcast para todo el mundo. Chicos, muchas gracias por ver este directo. Nos estamos viendo la semana que viene.